Eh, ¿Cantero? Eh, este, este apoyo que obtuvo la concertación ¿lo obtuvo la concertación o lo obtuvo Novik? Yo creo que lo obtuvo la concertación a partir de los números, si vemos los números hacia atrás ahora los, los estábamos repasando más o menos son los números que habían, este, se había conseguido tanto el Partido loro como el Partido Nacional creo que allí la competencia estaba, de a ver quién captaba más dentro de la concertación esos votos yo creo que aquí la novedad es este, sin dudas la concertación, sin duda si se confirma, menos números son muy primarios sí. y no podemos hacer eh, análisis muy categóricos, pero sí si se confirma la obtención de eh, la alcaldía CH, creo que también allí hay una novedad muy importante de Montevideo, y sin duda que eh, también la consagración este, de Martínez como intendente, y si la diferencia es por los números que se manejan ahora, 2 a 1 con eh, Topolansky, también allí hay, eh, como decía Graciano, un, no solamente un tema de relevos adentro del Frente Amplio, sino también una correlación de fuerzas, porque de confirmarse esto... También se estaría demostrando, como ha pasado generalmente a lo largo de la historia, con los movimientos que tienen el liderazgo fuertes. ¿no? El, el MPP es Mujica dependiente, si ¿sí? esto se, se, se concreta. Entonces, allí también hay hacia futuro una situación en la cual, este, no solamente dentro del Frente Amplio, sino en todo el panorama político, hay novedades a partir de estos resultados.